Hola, bueno, buenos días. Vamos a resolver el problema 719. El problema 719 dice que tenemos un sistema que está formado por una reactancia y un tubo fluorescente que está alimentado este conjunto con una tensión de 220 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Entonces, si tomamos la potencia que consume todo este sistema a través del batímetro 1 de este vatímetro otro de aquí, nos da una lectura de 50 vatios. Si esta medida la hacemos con el vatímetro 2 entonces la medida es de, de 20 vatios además conocemos que la parte real de esta impedancia que representa la reactancia es de 120 ohmios y que si conectamos un voltímetro en bornes del tubo fluorescente cuando está funcionando mide una tensión de 60 voltios en estas condiciones nos piden que calculemos el valor de la reactancia perdón de la impedancia equivalente del, del tubo fluorescente de este de aquí y la impedancia equivalente de esta reactancia de aquí y después, dado que este es un sistema que es inductivo, puesto que aquí tenemos una bobina y aquí tenemos una bobina, es decir, el sistema es claramente inductivo, va a absorber potencia reactiva, nos piden que calculemos qué condensador tenemos que poner aquí en borde de este sistema para que el factor de potencia pase a ser de 0,9 y además inductivo. Bueno, pues este es el problema. Bien, vamos con los datos de partida. Los datos de partida nos dicen que la tensión aquí en bornes de este sistema es de 220 voltios a una frecuencia de 50 hercios, que es lo que hemos llamado aquí la tensión de la red, Y sabemos que la tensión en bornes del tubo fluorescente, que está aquí, que nos remide el voltímetro que nos dicen que está en bornes, pues esta tensión cuando funciona el tubo fluorescente vale 60 voltios. Bien. ¿Cuál es el sistema? o ¿Qué compone el sistema? Pues el sistema lo compone un tubo fluorescente, que está aquí representado por su impedancia, tiene una parte real y una parte imaginaria, que además será mayor que cero porque nos dicen que es una, bobi una bobina, es decir, que el tubo fluorescente lo podemos representar con una impedancia de parte real mayor que cero y parte imaginaria mayor que cero. Y aparte, un tubo fluorescente, para que funcione, necesita ponerle en serie una cosa que popularmente se llama reactancia, que técnicamente se llama balasto, que es una impedancia también de carácter inductivo. Es decir, tiene una parte real mayor que cero y tiene una parte imaginaria también mayor que cero. Los tubos fluorescentes, para funcionar, para que se produzca el arco eléctrico que emite luz en un tubo fluorescente, necesitan tener este balasto en serie con ellos para lograrlo. O sea que este es el sistema de cualquier tubo fluorescente de los que vemos por ahí en las cocinas de nuestras casas. Es decir, una reactancia en serie con el tubo fluorescente. Bien, sabemos que la parte real de esta reactancia es una, un, tiene un valor de 120 ohmios. Bien. La tentación que puede haber aquí, en este punto, es decir, vale, pues yo sé la tensión de la red, sé la tensión de la, del tubo fluorescente, pues inmediatamente sé la tensión de la reactancia. vale Sería aplicar esto de aquí. Pero, recuerden, cuando les dije en el tema 6 que el módulo de la suma rara vez es la suma de los módulos, pues aquí ocurre eso. Es decir, en general el módulo de la suma no es la suma de los módulos. O sea que esto en general en circuitos en régimen en el sinusoidal es falso de aquí. ¿Vale? Es decir, el fallo más gordo que se puede cometer en un circuito alimentado por fuentes sinusoidales es pasarlo al campo complejo y sumar módulos así a la palabra. ¿Vale? Es decir, lo que sí se va a cumplir seguro si aplicamos la ley de Kirchhoff a este sistema aquí, es que la tensión de la red, pero vectorial, ¿no? el vector tensión de la red será el vector Fasor, la tensión de la restancia, más el fasor, la tensión el tubo fluorescente Pero, repito, el módulo de la suma, cuando estamos sumando vectorialmente, el módulo de la suma casi nunca es igual a la suma de los módulos. O sea, que se cumpla esto, no significa que se va a cumplir esto. O sea, que en este caso, seguro que no ocurre que la tensión en valor de la restancia, el módulo de la tensión en valor de la restancia, es 220 menos 60. Esto es mentira en este caso. ¿Vale? ¿Por qué? Pues que estos vectores no son paralelos. Entonces... No se cumple que la suma de los módulos sea igual al módulo de la suma. ¿Vale? O sea que esa forma de trabajar el problema no nos sirve. Pues vamos a probar otra de aquí. Bien. Nos dicen que tenemos un batímetro, el vatímetro 1, que mide la potencia que absorbe todo el sistema de aquí, que son 50 vatios. Y nos dicen que tenemos el batímetro 2, que mide la potencia de este sistema de aquí, que son 20 vatios. Recuerden, un batímetro mide la potencia de todo lo que hay a la derecha de él. Es decir, el batímetro 1, este de aquí, va a medir la potencia de todo este sistema que es todo lo que hay a la derecha de este batímetro. El batímetro 2 va a medir la potencia que hay a la derecha de él, es decir, la potencia que consume esto de aquí. Es decir, que por una parte el batímetro 1 va a medir la potencia que absorbe todo el sistema y por otra parte el batímetro 2 va a medir la potencia que absorbe el tubo fluorescente. Bueno, pues si aplicamos el tema de Bucherot, es decir, que en este sistema se va a conservar la potencia activa independientemente de la potencia activa, vamos a aplicar el tema de Bucherot a la conservación de la potencia activa. Y diremos que la potencia reactiva que absorbe todo el sistema la potencia reactiva que absorbe todo el sistema es igual a la potencia reactiva que absorbe la reactancia para la, la potencia activa que absorbe todo el sistema es igual a la potencia activa que absorbe la, la, la reactancia más la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente. Es decir, que la potencia activa que absorbe esta reactancia es la potencia activa que absorbe todo el sistema menos la que absorbe este tubo fluorescente, que es lo que viene aquí expresado. Es decir, el lectura del vtimetro 1 menos la lectura del vtimetro 2. 50 menos 20, es decir, que la reactancia esta de aquí absorbe 30 vatios. ¿Vale? Bien. Por otra parte, sabemos que una impedancia, una impedancia solo absorbe potencia activa la parte real de esta impedancia. Es decir, de esta reactancia, con su parte real y su parte imaginaria, el único elemento que va a absorber potencia activa es la parte real de esta impedancia. Entonces, en concreto, la potencia activa que va a absorber este, esta resistencia de 120 ohmios será el valor de la resistencia por la intensidad que circula por aquí al cuadrado. Pues, pues directamente tendremos que la potencia que hemos dicho que activa que absorbe la resistencia, será la intensidad por su parte real. Y como sabemos que esa potencia es de 30 vatios, pues de aquí podemos eh, despejar la intensidad. Y ya sabemos que la intensidad que circula por el sistema es de 0,5 amperios. ¿Vale? Bien. Pues si sabemos cuál es la tensión en porno del tubo fluorescente, el módulo de la tensión en porno del tubo fluorescente, y sabemos que el módulo de la tensión es el módulo de la intensidad por el módulo de la impedancia, pues directamente de aquí ya puedo despejar cuál es el módulo de la impedancia del tubo fluorescente. Es decir, 60, que es su tensión, partido por 0,5, que es la intensidad. Es decir, que ese tubo fluorescente tiene un módulo, la impedancia tiene un módulo de 120 ohmios. Bien. Y además, también sabemos que la potencia activa que absorbe ese tubo fluorescente... Es la tensión, módulo de tensión por el módulo de intensidad por el coseno del ángulo que forma la tensión en el tubo fluorescente por la intensidad que circula por él. A ver, ¿de aquí qué sabemos? Sabemos el módulo de tensión del tubo fluorescente que es 60, sabemos la intensidad que circula por ese tubo fluorescente que es 0,5 y sabemos la potencia activa que sobre ese tubo fluorescente que es la que mide el batímetro 2, que son 20 vatios. O sea que puedo despejar el coseno del ángulo que forma la tensión en el tubo fluorescente con la intensidad que circula por él. Por lo despejo. Y me queda que es 0,66. Es decir, que recuerden, en una impedancia, el desfase entre la tensión y la intensidad es justo el argumento de la impedancia. Es decir, en el tubo fluorescente, que es una impedancia, es un elemento pasivo, el desfase entre la tensión en bornes de ese tubo fluorescente y la intensidad que circula por él es justo el argumento de esa impedancia. O sea que ya sé que el argumento de la impedancia del tubo fluorescente es 48,19 grados. Así que ya sé el módulo y el argumento de esa impedancia. El módulo son 120 ohmios y el argumento 48,19 grados. Aquí expresado en forma polar, aquí expresado en forma módulo, perdón, en forma parte real, parte imaginaria. Vale. Repito, ¿eh? recuerden que cuando hablábamos de las tablas 3 les decía que era importante, pues aquí lo ven. Es decir, recuerden, en una impedancia, en un elemento pasivo, el desfase entre la tensión y la intensidad en ese elemento es justo el argumento de la impedancia. Vale. Pues ya tenemos la impedancia en el tubo fluorescente. Bien, hemos aplicado el tema de Bucherot para las potencias activas. Nos faltaría aplicar el tema de Bucherot para las potencias reactivas. ¿Cuál sería el tema de Bucherot aplicado a las potencias reactivas? Pues que la potencia reactiva que absorbe todo el sistema es la potencia reactiva que absorbe la resistencia, para la potencia reactiva que absorbe el tubo fluorescente. Esa es la conservación de la potencia reactiva en todo el sistema. Entonces, para calcular estas potencias reactivas, vamos a apoyar en el triángulo de potencias. Recuerden, el triángulo de potencias es un triángulo rectángulo ¿m? que tiene como carrito horizontal la potencia activa como un cateto vertical la potencia reactiva y como hipotenusa la potencia aparente entonces si estamos hablando de la potencia de todo el sistema pues tendremos un triángulo donde su cateto horizontal será la potencia activa que absorbe el sistema que la conocemos, la potencia reactiva que absorbe el sistema que la desconocemos y la potencia aparente del sistema que vamos a ver si la conocemos recuerden cuando vamos al triángulo de potencias el triángulo de potencias ya sabemos un ángulo de él que es este ángulo que es recto es decir que este ángulo son 90 grados con lo cual, si somos capaces de conocer dos parámetros de este triángulo, somos capaces de conocer cualquier cosa de ese triángulo. En este caso, hemos dicho, conocemos la potencia activa del sistema. La potencia activa del sistema, que es la que nos pide el batímetro 1. ¿Conocemos la potencia reactiva? Pues en principio no, es lo que nos interesa. ¿Conocemos la potencia aparente? Bueno, pues no directamente, pero sí que está ahí oculta. ¿eh? En los datos que nos dan. ¿Por qué? Porque la potencia aparente del sistema... Es el producto de la tensión en borde del sistema por la intensidad que circula por él, que hemos dicho que es 0,5. Es decir, que la potencia aparente del sistema son 110 voltamperios. Bueno, pues si ya conozco la potencia aparente del sistema y sé la potencia activa del sistema, pues directamente puedo despejar la potencia reactiva del sistema, aplicando Pitágoras, que resulta que es de 97,98 voltamperios reactivos. Análogamente podemos aplicar ese triángulo de potencias también al tubo fluorescente. Si el triángulo de potencia del tubo fluorescente, tenemos en el carrete horizontal la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente, en el carrete vertical la potencia reactiva que absorbe el tubo fluorescente y en la hipotenusa la potencia aparente que absorbe el tubo fluorescente. ¿Qué conocemos de este triángulo? Pues conocemos la potencia activa que absorbe el tubo fluorescente, que nos lo da el batímetro 2, y de aquí conocemos la potencia aparente del tubo fluorescente. Bueno, sabemos la tensión en bornes de, de tubo fluorescente. Y sabemos la intensidad que circula por él, con lo cual sí que sabemos la potencia aparente. O sea que aplicamos lo mismo que antes. Es decir, la potencia aparente del tubo fluorescente será la tensión por la intensidad que circula por él, es decir, 30 voltamperios, y aplicando Pitágoras a este triángulo de potencias, pues podemos hallar cuál es la potencia reactiva que absorbe ese tubo fluorescente, que son 22,36 voltamperios reactivos. O sea que recuerden, casi siempre nos van a dar ese triángulo dos datos, pero no los van a estar ahí específicamente dados, o sea que alguno que habrá que buscarlo. En este caso hemos tenido que buscar la potencia aparente, tanto del sistema como del todo fluorescente. Pero el triángulo de potencias resuelve muchas cuestiones de, de las potencias de los elementos que componen nuestros, nuestros circuitos. Bien, entonces ya hemos dicho, bueno, pues aplicamos el tema de Bucherot, es decir, la potencia activa que va a absorber la reactancia es la potencia reactiva que absorbe el sistema menos la que absorbe el tubo fluorescente es decir que son 75,62 voltamperios reactivos Vale, ya sabemos la potencia reactiva que absorbe la reactancia y sabemos que eh, potencia reactiva solo absorbe la parte imaginaria de la reactancia, ¿Mm? es decir, si tenemos una impedancia potencia reactiva solo absorbe la parte imaginaria de la impedancia, recuerden, de una impedancia Absorbe potencia activa su parte real y absorbe potencia reactiva su parte imaginaria. Entonces, de aquí sabemos la potencia reactiva que absorbe la, la reactancia, que será igual a la parte imaginaria de la reactancia por la intensidad que circula al cuadrado. Como sabemos la intensidad, por aquí despejamos la parte imaginaria de la impedancia de esa reactancia. Parece que ya podemos componer la, justo la, la impedancia de esa reactancia. Tenía como parte real 120, que es un dato del problema, y la parte imaginaria que la hemos hallado aquí que es 302,48, 302, pues la ponemos. Y ya sabemos la segunda cosa que nos pedían, que es la impedancia de esa reactancia. Vale, bien. Vamos con la tercera cosa. Es decir, ahora nos piden calcular el condensador que he colocado en bornes dentro del sistema consigue que el factor de potencia de todo el conjunto sea 0,9 inductivo. Es decir que nosotros tenemos un sistema que absorbe esta potencia activa, que absorbe esta potencia reactiva y, en concreto, que absorbe esta potencia aparente. Nos dicen, vamos a colocar un condensador en bornes de ese sistema que nos va a ceder toda esta potencia reactiva. Recuerden, un condensador cede potencia reactiva y ni cede ni absorbe potencia activa. Es decir, que el sistema con condensador va a seguir absorbiendo la misma potencia activa. Ahora, si teníamos que antes el sistema absorbió esta potencia reactiva, y el condensador nos da esta potencia reactiva, es decir, ahora nuestro sistema solo va a absorber esta potencia reactiva, porque parte de la que requerimos ya nos la da el condensador, no solo tenemos que pedir a la red. Entonces, ahora nuestro nuevo triángulo de potencias será este de aquí: es decir, esta será la potencia aparente nueva, esta será la potencia activa de nuestro sistema, que será la misma, y esta será la potencia reactiva de nuestro sistema, que será la potencia reactiva del sistema anterior menos la potencia reactiva que nos daba ese condensador. Con lo cual, esta es nuestra nueva potencia aparente. Es decir, este es nuestro ángulo inicial y este es nuestro ángulo final. Y lo que nos piden es que este coseno de phi sea 0,9 inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque el coseno de phi es una función par. El coseno de phi es una función par. Es decir, que el coseno de 0,9 es lo mismo que el coseno de menos 0,9. Entonces, para saber si estamos ante un ángulo positivo y un ángulo negativo, nos dicen si el resultado es positivo o es capacitivo. Si el resultado es inductivo, quiere decir que compensamos con el condensador, pero nos quedamos todavía, la potencia reactiva es todavía positiva. ¿vale? Si el sistema final fuera capacitivo quiere decir que el condensador daría tanta potencia reactiva que cubriría la que nos absorbe el sistema y nos sobraría un poquito. ¿vale? Y ahora la, la nueva potencia aparente estaría por aquí. Y entonces eso sería un resultado de un coseno de fi igual a 0,9 pero capacitivo. ¿vale? Recuerden, el coseno es una función par es una función par, es decir, es lo mismo el coseno de, 90, de, sí, de 30 que el coseno de menos 30. Y para saber si estamos hablando a partir del, del arco coseno, para saber si estamos hablando del de eh, ángulo 30 o del ángulo menos 30, tenemos que dar, fijarnos en un detalle. Y el detalle es que nos dirán si el sistema tiene que ser inductivo o tiene que ser capacitivo. ¿Vale? El sistema final. Bien, es decir, en nuestro caso nos dicen que el coseno de phi' tiene que ser 0,9 al final, o sea que la tangente es de 0,484 suponiendo que el sistema, repito, nos queda inductivo, es decir, el ángulo es mayor que cero. Entonces, si aplicamos la expresión del condensador que nos lleva de una situación inicial a una situación final, que era igual a la potencia activa absorbida por el sistema, por la tangente del ángulo inicial del sistema, menos la tangente del ángulo final del sistema partido por la pulsación y por la tensión al cuadrado, pues aquí sustituimos y decimos, bien, la, el ángulo inicial de nuestro sistema, el ángulo inicial de nuestro sistema es la, la potencia activa que absorbe el sistema, menos la partido por la potencia, eh, perdón, la potencia reactiva que absorbe el sistema partido por la potencia activa que absorbe el sistema y nos queda que la tangente del ángulo inicial es 1,95 eh, dimensional, ¿vale? entonces sustituimos en esa expresión potencia activa de nuestro sistema, 50 o sea, nuestro sistema absorbe 50 voltios de potencia activa, que esa no cambia porque el condensador ni se sobre potencia activa es decir, la potencia activa que absorberá el sistema con condensador es la que absorbió el sistema sin condensador por la tangente del ángulo inicial, que es esta de aquí, menos la tangente del ángulo al que queremos llegar, que es esta de aquí, partido por la pulsación, que es 2pi por f, 2pi por 50, que es la frecuencia, y por la tensión en porno del condensador al cuadrado. Y si hacemos esta operación, pues nos queda que el condensador que nos llevaría a tener un coseno de fi de no inductivo es un condensador de 4,85 microfaradios ¿Vale? Pues este es el sistema. Este, perdón, este es el problema. Han visto lo que es el manejo de los triángulos de potencia, la aplicación del tema de Bucherol y ahora el, cómo se aplica la expresión de un, de, la de un condensador, de la capacidad de un condensador que nos lleva de una situación inicial a una situación final, lo que se llama compensación del factor de potencia.